En este momento, Hipólito Almonte. Hipólito Almonte es dirigente comunitario de Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar acerca de la construcción del puente tras años de promesa en el sector Ugamba, en San Francisco de Macorís. Muchas promesas y nada de puente. Ustedes han oído durante mucho tiempo hablar del puente de Ugamba. Así que buenos días, Hipólito. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Sí, sí buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis. Y ya, buenos días Hipólico. al pueblo de San Francisco de Macorís, que nos está observando en este preciso momento. Muy bien. ¿Cómo va lo de la construcción del puente? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dado el puente Picasso? Le dicen, ¿tú sabías eso? No. Yo <risa> sí, vi que Franklin en su, en su cuenta de Instagram, Ajá. lo prometido es deuda, y presentó que ya empezaron a demoler. Vamos, Vamos muy a ver bien. Que diga Hipólito, Vamos, adelante yo lo, Hipólito. quiero que lo compruebe. Ciertamente ya el puente fue derribado en su totalidad. ¿Cómo? Ya esa vía está intransitable. Ya por ahí solamente los aparatos de la compañía constructora está haciendo su, su esfuerzo ahí. Bien. Ya esta zona está totalmente devastada, podríamos decir, como parece que un ciclón batatero se llevó lo que quedaba de esa vieja estructura, de ese puentecito de nosotros, de tantos años de luchas y que al final parece ser que habrá una luz más allá. ¿Cómo no? O sea que el puente comenzaron los trabajos de construcción del puente. Sí, ya la obra inició, ya ellos demolieron el puente en su totalidad. Y nosotros como comunidad y los grupos populares que tanto esfuerzo han hecho para que esta construcción llegue a su inicio por lo menos, estamos contentos porque cuando se hace una lucha, se hace... Por algo, por una causa. En el caso de nosotros, nos enfrascamos en esa lucha hace ocho años y ya los resultados están iniciándose en esa zona. Ese puente, muchos Picasso, ciertamente. Así le decían, el puente Picasso. Muchos Picasso, muchas <risa> visitas. Ahí se hicieron de las visitas de Danilo, también nosotros tocamos. ¿De verdad? Sí. Gracias La, a Dios... Hipólito llamaba en ese momento y, y mandaban los lo, lo videos, ¿verdad? <risa> sí, así. Nosotros siempre hemos estado ahí al frente de, de esta organización y entendemos que las actuales autoridades van a concluir esa obra, porque es una obra que no es de Ugamba. Esa obra es de muchos sectores que hacemos vida por ahí. Hay muchos barrios en la zona que para llegar al hospital San Vicente de Paúl es la vía que utilizan. Entonces, no es una obra de Ugamba. Nosotros siempre fuimos abanderados de la obra, conjuntamente con el Falpo y otros grupos sociales, pero esa obra es de todas las comunidades que hacen vida en ese entorno. Tú sabes que yo espero, Hipólito. Mira, cuando se pidió el puente peatonal de frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Joel, incluso fue parte de la lucha con relación a ese puente. Eh, tú sabes lo que pasó, hubo paro, hubo pedrada, hubo de todo, incluso un estudiante que venía en una guagua, perdió un ojo. Bueno, señores, construyeron el puente y hubo que poner... Reja. Una... Una, ¿cómo se llama? en el Una centro? división, una reja. Exacto, y hubo que poner reja también porque los estudiantes no lo usaban. El, el puente de Ugamba quizás no tenga la misma característica, pero no, no deja de ser un espacio para eh, crear una facilidad a una comunidad de, de comunicación. Ojalá y no pase eso, porque nosotros no podemos estar haciendo elefante blanco, como ese puente peatonal del, del agua. Oye, eso es una lucha, eso es un pleito. Mira, esa zona por ahí va a tener un desarrollo mayor ahora mm. porque ese puente según tenemos entendido va en dos vías y lleva un espacio peatonal mm, yeah. o sea que la persona que no vaya en vehículo puede transitar de manera yeah. tranquila y con o sea, seguridad do, dos puentes en uno digamos no no, no el, un puente, puente con tiene, dos espacios tienen un, una o arcera. sea dos carriles, ah, ya, dos carriles ya, ya, la, ya te entiendo te entiendo doble vía pero eh, sí, sí, también en la parte comprendo, peatonal. Comprendo. Sí. Un, una, una acera. Sí, así, sí, sí, así sí. Es. Mira una cosa. Eh, me preocupa porque cuando uno llega a la... Bueno, baja al hospital uh -huh. y va a tomar el puente que existía, tú tienes que hacer como una especie de izquierda y de derecha. Uh -huh. ¿Qué así hicieron? Es. Con, lo están... ¿Poniendo que esa calle sea derecho al puente? Derecho, no. No, no, no. ¿No porque hay una construcción ahí? Hay, sí, hay una construcción ahí que llega Entonces, hasta ese Entonces, en esquina, ese espacio de, de esa construcción, ¿tendrá el, el tamaño, el espacio para transitar dos vehículos en ambas vías Sí, y sí, es el, lo que me preocupa. Siempre lo tiene. Ahí no creo que haya situación, salvo que arreglar lo, el, el, el, el asfaltado como tal, ¿verdad? Bueno, eso sí, tendrá que unirse. Eso falta. será como una especie de, de... La callecita que está un poquito más estrecha, precisamente ahí están las imágenes. ¿A dónde está? La, la Estamos, de allá. ¿no? La, la, la, la, la, la. Este, es la de nosotros, ah, la de Ah, mira, qué maravilla. La de Ugamba sí tiene un poquito sí. de estrechez, pero también el mismo desahogo que va a llevar... ¿Qué es eso? Eso, eso es cerrado ya que está ahí. Ah, ok, ya. Hay unas casas que están dentro, ahí que, entendemos nosotros que van a ser... Eh, Compradas, demolidas. El gobierno tiene que comprarlas para demolerla y entonces así ampliar dará, más el así espacio. Dará Correcto. el espacio de un verdadero puente Ciertamente, y Ciertamente, porque está marcada casi medio a medio las casas. ¿Tú ves? Cuando eh, para que dé el, el resultado. Así es. Esa era mi preocupación. Nosotros Pero entendemos, está tomada en cuenta eso. Sí, claro, claro. Nosotros entendemos que deben ser más casas por el espacio. Ahora bien, no sé si los ingenieros Hayan o, o la comisión presidencial, que es la oficina encargada, tenga los recursos para comprar varias casas más de las que están en el mismo entorno. ¿Cómo que si tienen los recursos? Pero bueno, tú sabes es que... que para pero pero vea, aquí se están repartiendo cuartos sí, a sí. diestra y siniestra, aquí tiene que haber dinero para comprar casas, y mejorar la calidad de vida de la gente de por ahí. Debo decir que ayer cuando estaban meneando unos barrotes grandes que habían ahí en la cabeza del puente, ya, una de las dos casas que están dentro de, del perímetro se agrietó por todos los lados y se le cayó el techo. Ay, Dios mío. Por suerte, ahí no, no había ya había... nadie viviendo, entonces pero, por eso el asunto no se complicó ¿por qué están más. Trabajando ¿Qué, qué, ahí? Qué, ¿Qué falta de, de previsión? Si sí, yo le decía al ingeniero, entendía que había que comprar esas casas primero. Claro, no solamente no, siempre lo he dicho. Estudio, no solamente eso, tú tienes que tener un área, un área de seguridad en el sí, perímetro donde se está ¿eh? construyendo, definido. Bueno, ya usted no puede vivir aquí mientras tanto porque esto puede colapsar. Claro. Es poca previsión. Así Mira, tú sabes que hay. Una... Al, al otro lado vive gente. <risa> ahí dentro vive gente. Yo sí. le dije, tengan cuenta ayer con la situación que pasó ahí, porque esa puede estar pasando la misma. Precariedad de ahora mismo. Claro. Bueno. Eh, eh, y, una preguntita, escúchame, amado. Adelante. Eh, con relación, eh, sabemos que este puente evidentemente va a impactar a la comunidad, también va a impactar a la comunidad escolar. Sí. Sabemos de la escuela, Pablo de escuela es la que está ahí, ¿verdad? Así es. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va eso? ¿Se está construyendo? ¿Está trabajando el gobierno en la remodelación de esa escuela? Fíjate, nosotros hace unos 15 días más o menos nos reunimos con el ministro. Sí, a propósito de Día eso, escúchame ahí mismo para ir por parte. Ustedes se reunieron con el ministro, pero no vimos ahí ninguna autoridad del ADP, solamente lo vimos a usted, a Joel Martínez, a Ariel Paulino. Sí. Eh, eh, se vio como un poquito eh, privada esa, esa reunión. ¿Por qué así? Bueno, en el espacio que estábamos se vio privada, porque nosotros fuimos llamados unos minutos, unos 10, 15 minutos, para hablar con el ministro de la situación de, del centro. Y así nosotros, porque nos preocupa, lo que está pasando en la Escuela de Paulina Valenzuela, que no tiene docencia en este preciso momento, allá no hay docencia, ni virtual, ni virtual, ni presencial. O sea, ¿y no llevaron los estudiantes para ningún otro lado? No, no, porque allá se prometieron cosas que no se han cumplido. Ah. Se habló de destruir una escuela, de, de, de demolerla, y la escuela no llevaba demolición, llevaba reparación, pero tampoco se ha reparado la escuela. Y nosotros le, le decíamos al ministro de lo que está pasando en la Escuela de Paulina Valenzuela, y él nos dijo ahí que él desconocía la situación. Nos ¿Cómo? Dijo que desconocía la situación y eso es grave. ¿Cómo? Es grave porque nosotros ah, bro, como padres Mariel, de esa escuela... Mariel, aquí, Mariel no... No, Mariel, eh, no, no espérate, espérate. ¿Desde cuándo Mariel... No, pero se estamos, dijo hablando, que, estamos hablando de sí. un año... Espérate, espérate, porque sí. ese es el problema. No, no. Estamos hablando de que ya el gobierno de Luis Abinader espérate, tiene un año y espérate, cuatro meses. Espérate. ¿Desde cuándo Mariel... Estaba dada la crítica uh -huh. y la sí, solicitud. Así es, así es. Llegó este gobierno y tampoco, es lo que quiero decir. Sí, porque eh, vamos a ver, porque se supone que si, si tanto Mariel, ¿verdad? Como tú dices, como la nueva directora que tiene un año y cuatro meses ya eh, en, en el cargo, eh, entiendo yo que han debido informarle solo, al ministro Solidar. Solo sobre entendiendo, Yerjan, por lo que yo entiendo de los presupuestos. Ah, en aquel momento Ander, estaban la... en vía y se debe de transferir a la nueva administración, la nueva administración darle seguimiento y es la que ha tenido la responsabilidad de reparar. En lo que más se ha criticado al ministro Fulcal es que han tenido el tiempo mientras tuvimos virtual para reparar. Bien, y no lo hicieron... Una pregunta. Nosotros, eh, bueno, nosotros Amado, decíamos en la, la pasada semana que tuvimos la reunión con el director de distrito que queríamos ver acción. Y él se comprometió a llevarnos a la escuela, al, al ingeniero encargado de mantenimiento del Ministerio de Educación. Ya hoy es miércoles, todavía por ahí no ha pasado nadie. Ya a partir de este momento las clases finalizan donde se estaba dando clases, allá no se está dando ni, de, ni presencial ni virtual. La pregunta mía es esa, Hipólito, ¿y por qué no se contempla la posibilidad de continuar con los estudiantes de esa escuela de manera virtual? Mira, Porque hay, eso es peligroso. Los estudiantes después que tú les dejas no, todo este tiempo sin... pierden la costumbre. Exacto, se van. O sea, la deserción escolar aumenta cuando esas cosas pasan. Y entonces, ah, de alguna manera, la culpa no es de ellos, sino de las autoridades que no han hecho a tiempo lo que tienen que hacer. Cuando hay, la clase allá se detuvo por la situación del centro nosotros como sociedad de padres y amigos de la escuela propusimos que se iniciara de manera virtual claro. y se inició por un mes hasta que las autoridades dieran una respuesta no se dio respuesta en dos meses y se decidió dejar sin efecto lo que ya es estaba directora? iniciado ¿Quién es la directora? María Hernández ¿Eh? se llama una excelente mujer sí. María Hernández muy ¿Y María, buena María qué bueno. dice? Bueno María ella lo que quiere ver Igual que nosotros, que se resuelva la situación porque bueno. ellos son también afectados porque el, la pintura se desprende del techo y a ellos le da de todo. Si una cosa, yo quiero, no antes de tú irte, como tú eres de esa zona, más que, adelante hay una ocupación de tierra, de tierra, más adelante, cerca de ustedes. ¿Qué conocimiento tú tienes de eso? Porque veo casucha hecha en esos terrenos. Pues aquí en la, en la calle. Es la carretera de, Jaya. De la carretera Jaya. Nosotros Pero eso es está, está de, de, de este lado, ¿verdad? Sí, Ugamba está del otro lado, eso está de aquel lado. No nosotros desconocemos la nos eso. Tú no, no, no nos ligamos a eso ah, tampoco. Ah, bueno, nunca tampoco no, que Hipólito. Espérate, espérate. Hipólito Almonte. Tómame esa palabra que acaba de decir Hipólito. No, ¿Cómo fue? Nosotros no nos ligamos a eso de, de tierra. Nosotros ah. nunca hemos sido parte de eso, nunca. Muy bien, no, no, no, el no, no, colectivo. Gracias, Hipólito. Entonces, eh, ¿cómo se Confirmado, no se está dando clase ni virtual ni presencial el a los estudiantes. La, y no están en ninguna otra escuela. Eso es grave. Así es. ¿Tú Las eso? autoridades de educación nos Ay, han abandonado bebé. a nuestra suerte. escuela. Bien. Pero ya va a la mitad del año. ¿Cómo no? Sí, Ciertamente. Claro. Gracias, Hipólito. Un placer tenerte acá.